Voy a explicar cómo subir imágenes a los foros. En este caso, lo primero es la actividad 3, que es el foro de autobiografía. Eh, lo primero es ir al botón de ir a la actividad. Al dar clic en él, se abre la, eh, una ventana. Están nuevamente las indicaciones. Y al final, ustedes podrán ver el foro que abre el asesor, en este caso yo, y vamos a dar clic en el título del foro. Se llama autobiografía. Al ingresar, ustedes verán mi presentación con una imagen y deben dar clic en Responder o Réplica. Al hacerlo, se abrirá esta caja de texto donde ustedes van a poder escribir sus cuatro párrafos con los elementos solicitados en cada uno. Voy a escribir únicamente algunos inicios, y para integrar la imagen lo que debemos hacer es dar clic en este icono, para poder subir un archivo. Si tienen la URL, si es una imagen que está en Internet, pueden copiar la dirección electrónica. Pero si es una imagen que tienen en su computadora, que es lo, lo general, damos clic en OGA Repositorios, eh, subir un archivo, escoger el archivo y entonces ustedes seleccionan eh, dónde tienen guardada esa, esa imagen, esa foto, en este caso es esta. Voy a seleccionarla, doy clic en subir este archivo y entonces ya está. Tal vez les pida que palomen la descripción es innecesaria. Dan clic en eh, guardar imagen y ya está su presentación con la imagen integrada. Después lo único que hay que hacer es enviar al foro.